Amigas, amigas queridas, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto de saludarles, saludarles nuevamente desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel. Como siempre, un gusto enorme, un placer gigante poder estar con ustedes eh, a través de estos Meets que transmitimos aquí en vivo por nuestro canal de YouTube. Y contactándonos, conectándonos, compartiendo, y en este caso, bueno, con esta nueva propuesta que estamos ya desarrollando para este año 2023, que tiene que ver con nuestro host, nuestra escuela que ahora es un host, y que, eh, bueno, venimos ya desarrollando desde el vivo anterior, eh, que venimos contándoles, que venimos compartiendo y que, bueno, se nos va dando la posibilidad ya durante estos días, hoy y mañana, de empezar a presentarles en esta semana cada una de estas propuestas que eh, están incluidas dentro de este host, y que terminaremos la semana que viene también ya eh, presentando, eh, haremos ahí el cierre de estas presentaciones, que son tres propuestas en particular, que ahora vamos a estar contándoles específicamente de qué van, y hoy vamos a estar hablando de una de ellas, especialmente, puntualmente, para, a partir de la semana que viene, ya empezar también con un precalentamiento de lo que va a ser la primera de estas tres actividades. Vamos a ir eh, a cada cosa, ¿no? A cada cosa por vez, pero primero me gustaría saludar a mi querida hermana Carlota Reina, que anda por ahí, Carlos, querida, con nuestra querida buen, charla. Les va? Buen día, Fabio. <ríe> ¿Cómo estás? Qué ganas de empezar con estos vivos de nuevo. Eh, habíamos perdido un poco el entrenamiento y bueno, y la verdad es que veníamos de muchos encuentros en retiro, por decirlo de una manera, entre nosotros dos, y, y bueno, se va, con, se va armando como un dique muy grande que necesitábamos hacer que fluya, ¿no? Así que bueno, buenísimo que estemos de vuelta por acá. Muchas ideas, muchas eh, propuestas que nos hemos ido planteando, mucho pensamiento y también mucha proyección durante estos días que ha sido eh, este, este retiro interno que hemos tenido y que hemos estado... Eh, llevando a cabo desde aproximadamente hace ya casi 15 días que venimos trabajando fuertemente después de lo que fue el hacker, eh, el último, digamos, el último HouseNet, perdón, que fue el HouseNet Black Mirror en dimensión Ilya y Emilia Kavakov en dimensión Ampersand. Luego de esto hemos venido trabajando entonces ya con el comienzo de esto, esta propuesta que eh, veníamos buscando desde el año pasado darle forma Y que tenía que ver y se relacionaba con la idea de nuestra escuela virtual para transartistas A esta escuela virtual para transartistas que la hemos ido eh, de muchas maneras construyendo En su primera noción, la primera noción que tuvimos ¿no? de esta escuela de arte la fuimos deconstruyendo hasta llegar a eh, determinarla, definirla o por lo menos planteárnoslas en la percepción que tenemos, que creo que ese es el mejor modo de decirlo, plantearlo en la, en la percepción que tenemos como un host, como este espacio donde vamos a alojar artistas, eh, y nos vamos a estar alojando entre todos en, de una manera eh, colectiva para, a partir de la comunidad, de nuestra comunidad de Fundación de la Bomba de Miel, eh, contenernos, ayudarnos, formarnos, capacitarnos, proyectarnos conjuntamente, acompañarnos, eh, tenernos siempre al tanto y estar siempre atentes uno del otro, para que, eh, bueno, podamos eh, de esa forma también confiar nuestra. Nuestra atención de las cosas y de los mundos y los movimientos Y de tantas cosas que pasan en el arte No solamente en nuestros razonamientos, en nuestras percepciones Sino también en las de nuestros compañeros transartistas Bueno, una idea, ¿no? Bastante compleja que estamos desarrollando ya Como les contamos desde hace aproximadamente dos semanas En planes concretos, ¿no? Bajadas concretas Esto viene ya dándose en nuestra manera de percibir la evolución de aquella primera idea de escuela a un nuevo estadio que es este estadio host y a esto en el, durante estas últimas semanas lo hemos estado ya trabajando de manera concreta para eh, empezar a proponerles, eh, bueno, distintas actividades específicas ya a este host y de manera, eh, insisto, muy concreta. En ello, bueno, lo primero que hemos estado trabajando ha sido la noción de host, algo de ello hemos estado hablando con ustedes en el vivo anterior, eh, que estuvimos, bueno, repasando un poco, ¿no?, lo que veníamos haciendo, lo que veníamos obrando, lo que veníamos proyectando, y también de muchas maneras formulando, ¿no?, porque ya esto es formulación de de una forma muy concreta, ¿no? O sea, de todo lo que venimos, eh, que hemos venido programando desde el año pasado ha llegado al punto en que ya lo podemos empezar a formular. Y la primera formulación es esta, ¿no? La de nuestra escuela ahora es un host. Y este host es este espacio, entonces, que eh, va a tener mm, unas tres primeras actividades, tres primeras propuestas, que es de lo que queremos empezar a hablarles hoy. Eh, sí, y sobre todo, bueno, vamos a estar presentando estos tres, estos tres programas para transartistas, que, que bueno, han surgido un poco de toda la experiencia que hemos tenido a través de los hosts de NET, y todo esta, este, el año pasado de haber abierto y compartido eh, constantemente toda esta programación, esta formulación, de lo que creemos que podría haber sido esta escuela, y que se ha ido, hemos tenido millones de devoluciones, eh, a partir de todos los que han participado. Entonces, eh, bueno, esto también va a ser otro, otra experiencia para, para entender si estos espacios, estos hosts, por eso es el, el, la denominación, estos, estos nodos virtuales donde estamos compartiendo y viviendo y habitando, eh, conviviendo, los transartistas, bueno, Realmente pueden llegar a ser espacios interesantes de participación. Y en este vivo tenemos ganas de compartir con, con ustedes, eh, y profundizar un poco todo lo que es la programación de Hacker Bienal. Este tercer programa que aparece en este, en este flyer. Y frente a eso, bueno, tratar de entender qué significa esto y de dónde vino, cómo se, cómo se fue dando y cómo se fue formulando, este Hacker Bienal, que, que tiene que ver con muchísimas, eh, muchísimos comentarios, sugerencias, ideas, eh, cuestionamientos que fueron surgiendo en, en, lo, en los últimos hosts de NET. El Hacker Bienal, entonces, es una de estas tres eh, nuevas eh, posibilidades, ¿no? Que incluyen a, bueno, nuestro ya tradicional host de NET, y a otra nueva que es activaciones. Eh, estamos entonces en esta instancia de proponerles a ustedes una eh, serie, ¿no? Tres, en realidad, tres eh, actividades, tres formatos, tres, eh, bueno, opciones dentro de nuestro host para que podamos empezar a trabajar ya eh, en las próximas semanas y que eh, podamos empezar a partir de ello a desarrollar esto que eh, eh, venía siendo nuestra idea de escuela y que ahora se ha transformado en este host. Este host que además tiene por noción una fuerte convicción con nuestra misión, ¿no? que es la de acompañar a transartistas para que puedan eh, reconocerse, para que puedan sentirse eh, bien siendo transartistas, para que puedan eh, lograr desarrollarse en eh, sus vidas, eh, tanto en relación a sus estadios personales como también a los colectivos, y que, eh, bueno, puedan negociar con todo su contexto inmediato, tanto como con los contextos de arte más profesionalizado a nivel mercado, que puedan negociar lo que hacen y que a eso que hacen lo puedan hacer también de forma simple, sencilla, en términos de fragmentos mínimos resueltos, y que eh, con todo ello, ¿no?, vayan pudiendo transitar de una manera humana, avatar, este estadio bastante queer que es el de el transartista, ¿no? Un estadio bastante relativo a cierto tipo de eh, transversalidad que estamos proponiendo con esta idea del arte transversal que venimos aquí desde Fundación La Bomba de Miel analizando, estudiando y tantísimo más descubriendo percibiendo desde el año pasado, ¿no? Con los proyectos específicamente, con los procesos del de, eh, programa MES, que, bueno, hemos venido pudiendo entonces abarcar, ¿no? Toda esta búsqueda y, eh, bueno, llegar hasta este punto en el que estamos en este momento. El host, entonces, eh, este espacio, ¿no? Donde vamos a compartir. Eh, todas estas posibilidades y que vamos a ir abriéndolo de manera colectiva para que podamos entonces también ir nutriéndolo de manera colectiva, va a comenzar a partir de la semana que viene a tener su eh, promoción ya concreta, digamos, ¿no? Ya a partir de la semana que viene vamos a empezar a proponerles actividades muy específicas en relación a este host y a estas tres... Alternativas que vamos a tener este año Que son eh, Activaciones, Hostnet Y el Hacker Bienal eh, La semana que viene vamos a estar Proponiéndoles el eh, Hacker, el, perdón El Hostnet Que va a venir con una propuesta muy interesante Ahora también hago seguramente que se nos va a escapar Y ya les vamos a ir contando eh, Vamos a proponerles También eh, Mañana seguramente el lo que llamamos activaciones, que es otra de las propuestas concretas. Y hoy entonces, como bien decía Carlos, vamos a contarles y también proponerles este eh, Hacker Bienal. Empezamos por el Hacker Bienal porque nos parece que es el punto de eh, llegada a inicio, ¿no? es un punto también de, de cercanía en la espiral, que estamos todo el tiempo transitando con Fundación La Bomba de Miel y que tiene que ver también con cierto tipo de manera de transubstanciar al transartista, ¿no? de transubstanciarnos también como Fundación. Estamos siempre recorriendo de una forma aparentemente circular, pero que en realidad es una forma espiral, estamos recorriendo un vuelo, ¿no?, un vuelo migratorio que eh, nos lleva a pasar por lugares que eh, hemos estado recorriendo, por ejemplo, que hemos estado habitando el año pasado, a esta misma época, y que eh, pasamos por ahí casi, ¿no? como para cerrar un círculo, pero apenas un poquito abiertos, ¿no?, en una espiral que nos permite continuar y no cerrar, sino seguir, eh, proyectando, ¿no? Seguir abriendo, seguir ampliando, expandiendo y tanto más. En ese sentido, nos interesa mucho empezar con el hacker bienal, porque es también el lugar de trabajo donde vamos a ir concentrando todo lo que vamos haciendo en todos los aspectos de este host. ¿no? El hacker bienal va a ser un, un ámbito donde vamos a ir eh, desarrollando y poniendo en práctica, seguramente también eh, de muchas formas, haciendo incluso, ¿no? No sé si me lo, me lo podré decir así, pero como un pasado en limpio de muchas cosas, ¿no? Como una. Un, una forma de ir eh, para nosotros y en nuestros términos imprimiendo en la realidad todo lo que vayamos trabajando en esta transubstanciación transartista dentro de estos programas que vamos a tener en el host de Fundación La Bomba de Miel para nuestra comunidad de Bomba de Miel y que vamos a ir desarrollando entre todos. Este hacker bienal entonces es el punto en el que vamos a ir catalizando la gran mayoría de las cosas que vayan sucediendo en torno a todo este trabajo dentro de Fundación La Bomba de Miel y con ustedes, ¿no?, que estamos eh, generando esta fundación como una comunidad desde hace ya un tiempo, ¿no? una comunidad muy sólida, muy firme, muy fuerte, muy eh, potente, ¿no? que venimos viviendo de una manera muy, además, amorosa, muy abierta, muy expandida, muy generosa, eh, esta comunidad entonces va a tener esta posibilidad de eh, participar de algo que vamos a llamar hacker bienal Vamos entonces concretamente con qué es el hacker bienal ¿Querés empezar, Carlos? ¿Querés contar algo de esto? Así arrancamos por ahí Dale <risa> Bueno, eh, como bien decías, venimos transitando un montón de estadios eh, que nosotros los, los materializamos, los imprimimos como colores digitales, porque, bueno, nuestra gran, nuestra gran plataforma y nuestro gran modo de habitar es la virtualidad, que es, es que bueno, que nos lleva a este juego de transitar lo humano, lo cuida lo avatar constantemente, sin olvidarnos que somos humanos y volver ahí, pero un poquito desplazados, tratando de encontrar estas transversalidades que habitamos los transartistas. Eh, y dentro de, este, de estos estadios, hemos culminado con este estadio hacker. Hemos transitado ya casi un año y medio, acompañados de varios transartistas que nos vienen, que vienen compartiéndonos la vida y sus obrares, y bueno, pensamientos, ideas, y ya estamos en, una, en un estadio que podemos pensar en un hackeo, en un hackeo del sistema del arte, eh, en un hackeo... Ay en auto-hackeos, en ya plantearnos otras maneras de, de volver a, a, a transitar un nuevo estadio migratorio. Entonces nos parecía interesante empezar con este, este programa que, que hemos estado eh, cuestionándonos y habitándolo internamente, pero que ya, que ya se había mencionado de alguna manera, hemos transitado el estadio hacker eh, en el mes de Sofical, pero qué bueno que en este momento toma ya como cuerpo de programa, como cuerpo espacio, como cuerpo nodo virtual para evitar y que, que para nosotros va a ser un estadio muy muy potente porque es un estadio ya de una comunidad eh, que ya ha caminado algo juntos, ¿no? Que ya hemos migrado juntos por un tiempo. Y, y que son varios de los transartistas que nos vienen acompañando, y que bueno, que los queremos invitar a este espacio, que, que es un espacio que viene a cuestionar los bienalismos, por eso este, esta noción del hacker bienal, o hacker bienales, eh, que bueno, que viene a, a, a pensar este estadio de los transartistas en su modo de exposición, o en su modo de infiltrarse en el sistema del arte, en este juego de eh, outsiders, insiders, entrar y salir constantemente migrando, encontrando transversalidades, participando, transformando y buscando este, este hackeo del sistema del arte para generar mayor diversidad, que ese es casi siempre nuestro objetivo, nuestro propósito eh, desde la fundación La Bomba de Miel. Así que... Bueno, estamos muy entusiasmados con este, con este espacio, que va a ser de, de, ya de co-creación eh, muy profunda, porque nos va a llevar a algo que, que, no, que va, a ser, va a ser desafiante, que creo yo tiene que ver con todo lo que venimos pensando programando, llevarlo a la práctica, ¿no? Pensar en cuestiones muy concretas, en estadios muy concretos de exposición, que, que lo haremos de manera conjunta, eh, cooperativa, colectiva, diversa, ya vamos a ver cómo, pero que nos va a llevar a este estadio de pensarnos como eh, infiltrándonos en los sistemas. No solo además en los sistemas del arte, que es una de las cuestiones más... Um, Concretas que podemos nombrar y que tal vez es de las más claras para poder eh, describir lo que comprendemos y les estamos proponiendo en torno al hackeo y también por qué esta relación con la bienal, ¿no? Eh, la bienal como eh, un bienalismo, ¿no? Un bienalismo que explicábamos un poco en el video anterior, en el vivo anterior, se refiere a un tipo de exposiciones, ¿no? A un tipo de modos en el mundo del arte, en los mercados, sistemas del arte, para poder eh, dialogar y entrar en contacto con todo lo que hace a ese sistema, con los otros eh, elementos del sistema del arte, de los mercados del arte, ¿no? La Bienal como el gran instrumento del arte contemporáneo que estamos buscando a partir de este hacker bien empezar a hackear empezar a intervenir empezar a eh, bueno de muchas maneras eh, críticas repensar y eh, reposicionarnos en ello no eh, pero eh, no solamente vamos a hackear entonces el, bienal, el bienalismo ¿no? como una forma sistemática dentro de los mercados de, del arte y dentro de, lo, eh, de los aspectos, digamos, post-académicos, sino que también de, del mundo del arte, sino que también vamos a estar hackeando como transartistas nuestros contextos inmediatos. El transartista, como hemos dicho muchas veces, es un artista que trabaja de una manera transversal entre el arte eh, profesional de mercados de sistema y el arte que está absolutamente fuera de todo eso, ¿no? Que, eh, también dicho, ¿no?, de una manera dentro del mundo del arte, es el arte que podemos entender, por ejemplo, del hobismo, ¿no?, o de los hobismos, del arte que se hace por hobby, por entretenimiento, por diversión, por lo que fuere, ¿no?, sin ninguna intención eh, profesional y sin ninguna intención, en ese sentido, de participar de los sistemas, mercados y tanto más. El, el arte transversal y nosotros como transartistas, eh, nosotros estamos en la transversalidad justamente de esos dos binarios, no de este binario, digamos, de esos dos opuestos, del arte hi hiperprofesional, hiperprofesionalizado, y del arte amateur, podríamos decir hiper ¿no? jovitizado, no sé cómo decirlo. En el medio de esas dos ¿no? opciones que existen para el arte dentro del mundo del arte, como unos polos, está entonces el arte transversal, estamos los transartistas, los transartistas que estamos viviendo una realidad en la que, no estamos en ninguno de esos dos polos, pero nos están constantemente influyendo esos dos polos en las decisiones, en los modos, en las maneras, en los formatos, en nuestra cultura de obrar, de formular, de operar y de programar como eh, como artistas, no, en este caso siendo transartistas En esta situación se da que entonces cuando nosotros vamos a hackear Cuando vamos a incidir sobre la realidad De una manera en la que eh, a partir de nuestra presencia Se va a abrir por un momento, un momento X ¿no? de, de resolución eh, incógnita no, Por un momento X se va a abrir una franja de dudas, ¿no?, de dudas críticas acerca de lo que tenemos asentado y de lo que tenemos dado, ¿no?, de lo que tenemos establecido, nosotros vamos a abrir con nuestra presencia, con nuestros obrares, con nuestro discurso, con nuestros eh, modos, digamos, de hacer arte y nuestro arte transversal en ese sentido, vamos a abrir en los sistemas del arte y en los, y en los mercados, por ejemplo, un momento ¿no? en el que va a ser posible repensar todas estas cosas, ¿no? reflexionarlas, volver a decir, bueno, a ver, todo lo que está establecido y lo hacemos automáticamente, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿No? Vamos a repensar, vamos a poder volver a imaginar, a... Eh, saber si realmente es lo que queremos hacer o estamos haciendo lo que debemos hacer Y lo que eh, sistemáticamente ¿no? el mercado nos está indicando Y que nos está de ese modo ¿no? eh, generando como en una maquina, maquinización de obrar, ¿no? Pero también lo vamos a poder hacer hacia el otro polo, ¿no? También vamos a poder abrir en nuestros contextos de realidad alejada y totalmente fuera del arte, que son nuestros contextos, en el caso de los transartistas, del de mundo cotidiano, nuestro mundo común, nuestro mundo de familias, de otros trabajos que tenemos que nada que ver, que no se relacionan para nada ni están cercanos al, al arte, eh, con nuestras otras relaciones personales, nuestros amigos nuestras eh, colegas, con nuestros, no sé, mundos, digamos, de, de, de ir al club, de ir al gimnasio, de ir a lo que sea que, que, sea que hagamos, eh, y que nada de todo eso esté en relación con el mundo del arte, que nadie de todas esas personas con las que nos rodeamos en general en nuestras vidas saben qué es el arte contemporáneo, no les interesa, no está dentro de su mundo, eh, de, ni en su dimensión digamos de la vida cotidiana dentro de ese universo que también por lo general resulta hoy por hoy muy automático resulta hoy por hoy un universo de vida absolutamente dada a partir de un montón de paradigmas que repetimos y replicamos sin la más mínima conciencia nosotros también como transartistas vamos a hackear ese universo, esa dimensión y la vamos a hackear para que estas personas también, por algún fragmento de tiempo, puedan decir, bueno, a ver, ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos eligiendo realmente esto o estamos haciéndolo por pura inercia? El objetivo de estos dos hackeos a estos dos mundos es que cada quien pueda re re recuperar su libertad de decisión de cómo quiere vivir, de cómo quiere hacer su vida, de qué es lo que quiere de cómo logra, a partir de una conciencia, tener la, la lucidez de su responsabilidad respecto a cómo está viviendo. ¿no? En este sentido, esto es lo que estamos haciendo con esta idea del hackeo. ¿no? O sea, un transartista, nosotros como eh, transartistas y dentro de nuestra idea del host, Vamos a estar acompañando ¿no? a que los transartistas podamos entonces hackear estos sistemas. Para ello primero tenemos que hacernos cargo de que somos transartistas, sentirnos orgullosos de eso, saber cómo actuar, saber cómo obrar, tenemos que saber resolver nuestro trabajo con lo que tenemos, tenemos que saber resolverlos como fragmentos mínimos resueltos, tenemos que saber obrar a partir de la idea de fragmentos mínimos resueltos, tenemos que saber meternos en los intereses de los demás a partir de una idea de spam y luego a partir de todo eso aprendido, de todo eso sabido, de todo eso compartido, vamos a tener también la necesidad y sería, eh, realmente va a ser muy importante poder estar dentro de un contexto social de transartistas. Es decir, que además de saber hacer todo esto, de saber manejarnos de este modo, lo tenemos que hacer en comunidad. ¿Por qué? Porque ser transartista no tiene por lo general sistema para un lado o para el otro del binario, para el lado del arte profesionalizado y para el arte para el lado del arte hobby hay sistemas, pero para el lado del transartista, para esta transversalidad que estamos planteando no hay sistemas. Entonces, ante la ausencia de sistema, lo mejor es que actuemos en comunidad, digamos. No siempre en realidad es mejor actuar en comunidad, pero los sistemas después sistematizan justamente la creación, el, el sostener, el mantener, el proyectar comunidades. En nuestro caso no hay nadie que lo haga, lo tenemos que hacer entre nosotros. Una vez que nosotros sabemos hacer todo esto, que estamos en comunidad y que estamos trabajando en comunidad y estamos en ese sentido proyectándonos profesionalmente, ¿no?, en, eh, en términos de que profesión para nosotros es profesar, es llevar adelante una fe en torno al bien común Nos vamos a ir a estos hackeos ¿no? a, estos, eh, a estas conciencias, a estas herramientas, a estas maneras de hacer, a estas maneras sociales de, de vivir y de actuar Y de, y de estar ¿no? en el mundo como transartistas las vamos a ir viendo Desarrollando puntualmente Incluso capacitándonos Si eso eh, sería, fuere, fuese necesario Lo vamos a hacer a partir de Activaciones y de HostNet Que son las otras dos actividades Que les proponemos en este host Una vez que tengamos todo esto resuelto O mínimamente Que estemos, eh, nos, nos percibamos segures ¿no? de, de que estamos como transartistas listos para poder establecer negociaciones con los sistemas y mercados del arte y con todo lo que está por fuera del arte, vamos a empezar estos hackeos. ¿no? Estos hackeos que van a venir entonces como una manera de eh, resolver en comunidad, conjuntamente, colectivamente, una forma de incidencia para bien en torno a los demás, en torno al mundo, en torno a esto que podemos considerar hoy no como la comunidad de posthumanos, no, o la comunidad posthumana que es el mundo en general. No venía pensando por un lado. Eh, primero esta, esta noción que estuvimos compartiendo de que nuestra escuela es un host, ¿no? Que, que seguimos mencionándolo como escuela, eh, porque justamente queremos hacer, por ahora, utilizarla para entender cuál, va, cuál fue la transversalidad que, que nos permitió pensar en este host. Y que tiene que ver con este alejamiento de la noción de la formación, capacitación, eh, tiene que ver con esto de, de que no estamos haciendo teoría, academicismos, que no vamos a estar, no somos una un institución en términos de eh, que ya hemos resuelto algo, ¿no? Y que lo estamos automatizando, sino que estamos en este momento creando y compartiendo una percepción sobre lo que es el transartista, ¿no? No sabemos, y nadie tiene todavía, por lo menos con, con lo que venimos compartiendo, una receta transartista, ¿no? Van surgiendo conceptos, maneras, obrares, a partir de encontrarnos en un ámbito a dialogar, a intercambiar ideas, pensar, y compartir nuestras experiencias de vida. Y frente a esto, el hackeo, es para mí una experiencia compartida que nos lleva a todos a tener que contarle al mundo qué es la percepción y qué es el orgullo del transartista, cómo sería, cuál es, hacerlo manifiesto, hacerlo visible, hacerlo, permitirnos visualizarlo para poder identificarnos y desde ahí entendernos como una comunidad de percepción. Y frente a estos hackeos creo que tenemos muchísimas cosas para hackear, ¿no? A nivel interno, y por supuesto a nivel externo, en los contextos que habitamos, tanto el arte como los contextos que habitamos eh, como, como manera de profesión entendida, como manera económica de supervivencia. Y se me venían a la cabeza varias cuest cuestiones a hackear. Uno, la noción del tiempo, ¿no? Las bienales o los sistemas de exposición internacional tanto documenta, siempre tienen un, un tiempo, un tiempo determinado generalmente por alguna cuestión de un sistema, un mercado, que necesita ca que cada cierta periodicidad aparezcan artistas, aparezcan referentes, que puedan ir marcando la moda que se viene, o la tendencia, o los estándares que se necesitan para poder hablar del arte y que eso va, va a incidir en los sistemas económicos del arte. Y pensaba que en este caso una de las grandes cuestiones que tienen los transartistas es que, que al no habitar estos sistemas, eh, vamos a estar tratando también de entender cuál es nuestra noción del tiempo, qué es para nosotros, nuestra cuál es nuestra periodicidad, si es que realmente la hay. ¿Qué, cuáles son los sistemas que nos influyen, son psicológicos, astrológicos, metafísicos, tantas otras cosas, estos factores incógnitos que vos hoy mencionabas a la mañana cuando nos juntamos, que influyen en el tiempo y en la manera en que nosotros percibimos el tiempo, y que entendemos que nuestra creatividad puede fluir y realmente... Y habitar esta libertad creativa que es tanto, tanto buscamos los transartistas. Por el otro lado, también pensaba que el otro tema que vamos a estar hackeando es la noción de diversidad, porque si bien estamos, estamos entendiéndonos como un colectivo, justamente no queremos generar manifiestos binarios, manifiestos que excluyan, o manifiestos que no permitan pensar o que generen unas reglas tan sistémicas, que ya nos es institucionaliza y no nos permita siempre migrar. Entonces también estábamos pensando en cómo este calendario, este tiempo del migrante, cada cuánto vuelve a algún estadio, que son estos estadios que siempre mencionamos, de humano, queer, avatar, cuando vuelve, si bien vuelve, vuelve desplazado y en ese desplazamiento es un tiempo orgánico, evolutivo, natural, ¿no? Algo que, que uno se permitió transformarse en, en espíritu, espiritualmente habita este nuevo estadio. No es intelectual, no es mental, no es racional, ni tampoco eh, no intuitivo, ¿no? Eh, solamente intuitivo es una intuición que pasó por la mente y también habitó el cuerpo, y que puede estar eh, ser host, eso es lo que estamos como buscando, ¿no? Y la tercera cuestión es el hackeo a, nuestro, a, los, a nuestros contextos o sistemas en los que influimos. Primero, obviamente, aprender a, inter, a interpretarlos, ¿no? Y hay hackeos, hay contextos que vamos a habitar en común, como comunidad, y hay hackeos que son de, de, del tenor personal, que tienen que ver con nuestras vidas domésticas, que tienen que ver con nuestras vidas de trabajo, que tienen que ver con nuestras vidas deportivas, etc. Y que ahí el transartista tiene mucho material para lo cual incidir y transformar, y que es nuestro ámbito de hackeo que enriquece y transversaliza nuestro ámbito de, de, de hackeo eh, como comunidad transartista y se me ocurren millones de preguntas de cómo, cómo obramos los transartistas, cómo operamos, cómo formulamos, cómo exponemos, cómo creamos, cómo son nuestras curadurías, cómo son nuestros, nuestras maneras de entender los sistemas, y tantas otras cuestiones. Que bueno, que creo que este espacio, este host, nos va a dar y nos va a nutrir en ese sentido muchísimo experiencia y mucho, y muchas, eh, bueno, mucho alimento para que podamos entre todos entender esta, esta manera de, de, de, de exponernos, de compartir nuestro orgullo transartista de una manera diversa, en un tiempo que sea evolutivo, orgánico, amable, amoroso y de cuidado entre nosotros, y a la vez que cumpla con el propósito que todo transartista quiere, que es incidir en una realidad social concreta y práctica para colaborar en la humanidad que nos toca hoy. Para todas estas cuestiones tenemos un montón de eh, información cargada, ¿no? Un poco que si se, si se quiere, si queremos relacionarlo y ponerlo, en torno a distintos paradigmas, todas estas cuestiones tienen, eh, en, en relación, por ejemplo, a las preguntas que hacías, Carlos, tienen respuesta, ¿verdad? En, en el mundo del arte, eh, tanto por fuera de los sistemas como por dentro de los sistemas, hay respuestas muy concretas. Ahora, ¿qué, qué sucede con eh, las respuestas que podemos dar en el ámbito del de arte transversal y de nuestra actividad como transartistas? Bueno, es que las respuestas no son tan fáciles, ni tan simples, ni tan sencillas, porque no están sistematizadas, porque no estamos sistematizados, y porque por lo general, además, estamos bastante ajenos del deseo de estar sistematizados, ¿no? Entonces, hay algo que eh, tenemos que trabajar conjuntamente, que tiene que ver con todo esto, en relación a deconstruir los paradigmas, de un lado o del otro, del binario, ¿no? A deconstruirlos, a percibirnos y en eso a también eh, tener muy en cuenta que una de las grandes herramientas y tal vez la que nosotros estamos proponiendo como la posibilidad, digamos, es eh, la de habitar eh, en un mundo virtual dentro de, por ejemplo, redes sociales como Instagram. Eh, dentro de ámbitos sociales virtuales como YouTube, etcétera. ¿no? Estamos proponiendo entonces un trabajo que no solamente es de, de construcción de los paradigmas que tenemos en relación a ciertos estereotipos, arte, artista, obra, etcétera, curaduría, circulación, eh, bienalismo, etcétera. Um, uh, documentación, registro, um, eh, colección, coleccionismo, etc. Eh, bueno, tantas cosas, ¿no? Venta, objeto de venta, eh, situación de intercambio de dinero, comercio, etcétera. Eh, valores, costos eh, y tanto más, ¿no? Todo esto es lo que tenemos que deconstruir porque todo esto existe en el mundo del arte y existe por fuera del mundo del arte eh, y existe dentro del mundo del arte en dos posiciones binarias, en, o en, en un binario ¿no? de dos posiciones muy claras que son los mercados y los sistemas y lo que está por fuera de los mercados y los sistemas que podríamos llamar el mundo del arte amateur, ¿no? Esto existe de formas muy concretas, ¿no? existe incluso muchas veces establecido eh, a manera de, de recetas, a manera de fórmulas, a manera de eh, 2 más 2 es 4, digamos, ¿no? o sea, nos, nos, eh, de indicadores, de indicativos para hacer las cosas como hay que hacerlas para obtener ciertos resultados que estamos buscando. Pero esto en el, en el ámbito del arte transversal y del... Y, el, y de la actividad del artista transversal, no existe así, ¿no? Lo tenemos que ir ahora generando, lo tenemos que ir encontrando, tenemos que ir encontrándole a todas estas cuestiones, a todas estas preguntas, respuestas y modos particulares, digamos, no que son nuestros, que van a ser nuestros en el sentido del de arte transversal y de nosotros actuando como transartistas. En esa dirección es que también entendemos que nuestro trabajo va a ser eh, por lo general y seguramente que es lo que vamos a estar nosotros proponiendo fuertemente también, ¿no? Que es una opción porque podría haber seguramente, y las hay, muchísimas otras, pero nosotros estamos pro proponiendo la prosumisión. Esta idea de consumir y producir en el mismo punto dentro de nuestra actividad en las redes sociales. ¿Y por qué lo hacemos así? Lo hacemos así porque creemos que las redes sociales son un ámbito de desarrollo profundo, inmenso, en términos de un potencial que para el arte está también en una eh, eh, posibilidad transversal. ¿no? O sea, las redes sociales todavía, en términos de arte y de desarrollo del arte, no han sido desarrolladas o no han sido explotadas o han sido aprovechadas o no han sido utilizadas, como creemos, todavía tienen la gran, enorme posibilidad de serlo. ¿no? Todavía hay en las redes sociales una imagen generalizada, no seguramente que de manera particular hay otras imágenes, hay otras nociones, hay otros conocimientos, pero en lo general las redes sociales todavía para los artistas, tanto de un lado del otro del binario, como también en general para les transartistas, están vistas como ámbitos de, por ejemplo, promoción, de dar a conocer lo que hacemos, de encontrarnos con personas y conocer en ese sentido a otros similares, eh, pero no mucho más, digamos, no mm, tal vez en algunos casos de buscar vender o de realizar algún tipo de venta, eh, pero eh, de una forma realmente muy aislada y muy poco profundizada, ¿no? Muy poco también tomada como una eh, posibilidad en términos de herramienta, como una posibilidad en términos de recurso. Para nosotros las redes son realmente un recurso, y para nosotros la virtualidad es un recurso, y queremos que eso también dentro de nuestro host sea entendido como una manera, una posibilidad, una forma para los transartistas, de ir haciendo lo que sea que tengan que hacer. ¿no? En esta dirección, entonces, como decía, esta prosumisión es lo que nos va a ir guiando sobre cierto tipo de eh, formas y formatos que vamos a estar eh, proponiéndoles para poder ir atravesando todo, todo esto, ¿no? que tenemos que deconstruir y percibir de lo que ya está dado en otros sistemas, pero que para los transartistas y el arte transversal todavía no está dado. ¿no? Y que lo vamos a transitar a través de este trabajo, específicamente ya con las redes, ¿no? vamos, a vamos a seguir trabajando, por lo menos por ahora, específicamente con Instagram, vamos a seguir trabajando a partir de esto con una noción de virtualidad que está expandida de Internet, ¿no? de la idea clásica y tradicional de Internet, que es la idea de la web, digamos. Eh, estamos expandiéndonos a esto otro que son las redes, que es, una, por supuesto, una Internet expandida de manera eh, social, de manera de intercambio, de manera de prosumisión, nos vamos a seguir expandiendo hacia ahí y nos vamos a seguir expandiendo con esta noción de deconstruir lo que tenemos aprendido como artistas, tanto del lado de los sistemas y de los mercados como del lado del pasatiempo y de hacer arte porque nos guste, porque nos da la gana, sin ningún otro objetivo más que sernos para nosotros, ¿no? Una, eh, una cierta calidad de felicidad, ¿no? vamos a pasar entonces a buscar una transversalidad de eso y lo vamos a hacer a través de Instagram como una de nuestras plataformas lo vamos a hacer en realidad a través de la virtualidad Instagram es el, el, la opción de virtualidad que estamos en este momento utilizando no la que hemos elegido y para ello además vamos a estar trabajando en un tiempo que hemos determinado a partir de esta idea de bienalismo no de dos años para poder meternos de lleno sobre una visión crítica de algo que nos viene dado como lo más establecido, digamos, ¿no? Nos viene dado como establecido, que es la idea de la bienal, la idea de el dos años, que claramente no necesariamente hoy por hoy los bienalismos se refieren sí o sí a la idea de algo que dura dos años, o que es cada dos años, ¿no? sino que el bienalismo, el bienalismo, bueno, también incluye trienales, incluye eh, el caso de documenta de cárcel que cada cinco años, incluye también exposiciones que se hacen una vez por año, etc. ¿no? Porque en el bienalismo también pueden entrar las ferias de arte que se hacen una vez por año y tantísimas cosas más. Hemos tomado este tiempo para poder ponernos en, una, en un lugar crítico ya de entrada respecto a esta... Eh, cuestión ¿no? que hace a los modos del éxito, los modos de eh, cierto tipo de eh, formas de estar en el arte ¿no? y de tener eh, allí un lugar, una comodidad, una confortabilidad y tanto más como son las Bienales y vamos a tomar desde ahí estos dos años para poder trabajar en este proceso que va a ser un proceso de deconstrucción de todos estos asuntos, lo vamos a hacer durante estos dos años, 2023-2024, vamos a ir haciendo en el medio de esto, en el medio de este tiempo, ¿no? distintas cosas, entre esas cosas vamos a estar haciendo... Eh, trabajo comunitario Vamos a estar trabajando entre todos Vamos a estar acompañándonos Vamos a estar haciendo también trabajo individual Vamos a estar acompañándonos En nuestros trabajos individuales Vamos a estar haciendo exposiciones Vamos a estar analizando Qué es hacer una curaduría Vamos a estar analizando Qué es hacer un montaje Cómo es trabajar en un ámbito web Cómo es trabajar y entrar en negociaciones Con ámbitos de sistema de mercado y Con ámbitos de hobby desde los, desde los lugares, como por ejemplo un eh, perfil en Instagram, vamos a estar analizando qué es esto de hacer arte prosumiendo, por ejemplo, ¿no? etcétera, ¿no? Tantas cosas. Eh, bueno, hasta ahí. Ay, el dique se abrió. <risas> Ténganos paciencia, que de a poco va a cantar y vamos a entrar de vuelta al modo de ir y volver. <risa> eh, no, bueno, venía pensando que, que venimos pensando estos dos años, eh, un poco jugando, ¿no? Siendo o sea, esta ironía con los bienalismos, pero que de verdad nos viene bien pensar en dos años, porque estamos pensando migran en este vuelo migrante, en este plan migratorio, entrar en zonas de luz, para después entrar en zonas de impresión, y, y en este, en este ciclos evolutivos espiralados, que volvemos a pasar, y que volvemos a, a entendernos de humano a queer, a avatar, para volver al humano, para volver a lo queer, para volverlo a lo avatar, en esa en ese cosa, tener estadios donde, donde permitimos que la curiosidad transartista avance, haga futurología, por decirlo de una manera, para después poder imprimirlo e incidir en la vida real cotidiana que todos habitamos, ¿no? Entonces que también nos va a llevar siempre en este, en este vuelo a irnos a lugares aparentemente muy intelectuales, o quizás muy intelectuales, o muy teóricos, utópicos, quizás incluso de ciencia ficción, o ficticios, para volver a estadios donde lo tratemos de llegar a un algo terrenal. Y en esto es nuestro juego de ampersa, ¿no? Siempre para volver, ir, volver, estar, entrar, para desde ahí transversalizar y generar este desplazamiento que necesitamos para seguir evolucionando. Creo que una de las cualidades de los transartistas que hemos detectado es que en esto que se identifica desde una diversidad, no hay, sistema que lo, que lo, que, no hay sistema que lo pueda contener, ¿no? Porque siempre es un lugar incómodo para los transartistas, es un lugar que, que en algún momento nos aburre, en algún momento nos incomode, en algún momento nos cuestione, y eso nos lleva a tener que trasladarnos. Y yo creo que bueno, eso es lo... Ese es el gran desafío que tenemos como desde la bomba de miel, junto a todos los que estemos participando y estando, de poder diseñar este vuelo migratorio juntos, que nos permita realmente no aburrirnos. <risa> y no solamente no aburrirnos en, un, en este mundo del espectáculo, por decirlo de una manera, sino también por incidir en nuestras realidades y transformarlas, que es una de nuestras grandes preocupaciones. Eh, y qué bueno que... que que nos lleva a pensar, y que es lo que nos, no, nos llevó más tiempo entender a nosotros dos, y que nos llevó a realmente pensar que no podemos estar pensando en la noción de escuela, no podemos estar pensando en la noción de metodologías pedagógicas, porque lo vamos a estar habitando nosotros mismos, ¿no? Y que es algo que está en este futuro, está, está siempre en un... En, una, en un propósito, en, una profe, en, una, en un profesar, que implica una fe hacia algo, ¿no? Pero que no está materializado, que no está hecho cuerpo, no está, hecho, no está, no está habitado. Entonces como que estos pequeños desplazamientos, pensándonos en ese futuro incierto, en esa incerteza, es lo que nos permite transformarnos y transformar nuestras realidades, ¿no? Pero bueno, esta manera de habitar la vida, que nosotros le decimos migrante, que no significa que nos estemos trasladando geográficamente, pero sí espiritualmente, nos lleva a pensar en ciertos estadios. ¿Cuáles son los estadios que nosotros pensamos? Que por ejemplo se pueden ver en este calendario que pensamos para este año. Bueno, tenemos momentos, por ejemplo en el estadio amarillo que le ponemos nosotros, que son momentos snapshot, donde necesitamos entrar en una atmósfera psicoanalítica, vernos, entendernos, mirarnos en el espejo, realmente entender qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras búsquedas más profundas, para después eso, tratar de ver cómo eso, eso se, es parte de, una, se, de un interés colectivo que puede generar redes, que puede generar vínculos que puede generar intereses compartidos y comunes, y que cuando esa comunidad empieza a generarse perceptivamente, puede incidir y transformar, hackear sistemas, y que una vez que los hackeamos, nos tenemos que volver a integrar. Porque seguramente que en ese momento que hemos atravesado una colectividad, que hemos atravesado unas redes, que hemos atravesado transformaciones y hackeos, vamos a estar en un nuevo estadio de, de establishment, por decirlo de una manera. Y que vamos a tener que volver a hackear, pero el problema es que no nos podemos volver a hackear reseteados. Nos tenemos que actualizar, hacer sistemas de refresh, y en ese refresh el, el gran tema que nosotros empezamos a detectar, y que va a ser el gran desafío este año, es que necesitamos momentos de expansión espiritual en este momento lo hemos llamado momentos de migración. Son seis meses que necesitamos pensar cómo todo esto está influyendo en un universo que nos trasciende, que nos permite generar una trascendencia, más allá de nosotros mismos, entendiendo que nosotros no somos ya el centro de nada. Pero como bien humanos que somos después de entrar en ese estadio de espiritual, vamos a tener que volver a entrar en, nuestro, en nuestra humanidad tan característica, ¿no? Y hacer todo el tiempo este juego, y volveremos a tener un calendario eh, parecido a este, ¿no? Entonces decimos, bueno, pensamos que este host de 2023, 2024, de mayo a noviembre, vamos a estar esta, pasando estos estadios eh, de de Snapshot, Spam, Hacker, y sus estadios intermedios, en sus tres espacios, el de Activaciones, Host, de Net y Hacker Bienal, para luego entendernos todos, de noviembre a abril, en un estadio de búsquedas espirituales que nos llevan a expandirnos, a ampliarnos, para volver a hacer un ejercicio, en otros seis meses se volverá, que todo esto nos incide en el, en el cuerpo, nos transforme. Y todo eso nos lleva a pensar la posibilidad de, bueno, ya entender de una manera más espiritual y de manera más eh, transitada, habitada, cómo podría ser esta manera de eh, posicionarnos, contarle, visibilizarnos, eh, incidir, y bueno, y pensar ya este, este bienalismo, todo esto dado ¿no? dentro de un trabajo absolutamente eh, diverso y en un formato colectivo. Es decir, vamos a estar trabajando con ustedes eh, conjuntamente a partir de una invitación que van a recibir. Este es un estadio dentro de este host que va a ser por invitación. Nosotros vamos a invitar a aquellos eh, transartistas que hayan transitado, que hayan vivido, que hayan experienciado, que hayan sido parte, que hayan participado, de por lo menos dos eh, programas mes en su versión Hostnet, ¿no? O sea, dos Hostnet que hayan hecho. Aquellas personas entonces transartistas que hayan estado en Fundación La Bomba de Miel, participando de dos hosts de NET, van a recibir la invitación a ser parte de este Hacker Bienal. En este Hacker Bienal, entonces, vamos a estar transitando con estas personas, con estos transartistas, todos estos aspectos de una manera colectiva. Esto implica que vamos a estar, nosotros, propone, haciendo esta propuesta y luego vamos a estar trabajándola en todas estas áreas de eh, manera conjunta. Vamos a estar viendo, analizando, pensando, eh, reflexionando, definiendo, proyectando, proponiendo, etcétera, de manera conjunta. Nuestro lugar en este Hacker Bienal también va a ser el de no eh, dejar pasar esto que decía Carlos, que contaba específicamente sobre este equilibrio que estamos buscando entre todo el mundo del arte razonable, el mundo del arte pragmático, el, el mundo del arte mental, el mundo del arte que nos lleva ¿no? a estas ideas dadas de manera occidental en general ¿no? y que tienen que ver con eh, un eh, cierto tipo de reglas, regulaciones, modalidades, historia y tantísimo más que hace a lo que entendemos es el arte, ¿no? El arte en torno al mundo del arte, que incluye al arte de sistemas de mercados, de, de post academia, al arte del hobby, a los transartistas, al arte de los hobbyistas, me refiero, ¿no? A los transartistas también, y a tantos otros y otras, ¿no? Artistas de distintas y muy variadas formas de ser, de hacer, de proyectar, de tantísimo más, ¿no? En este sentido, lo que vamos a estar haciendo es buscar que conjuntamente podamos ir armando esto en dos aspectos principales, ¿no? fundamentales, que son este, el aspecto más este, mental, racional, pragmático y tal, y este otro aspecto que vamos a sumar este año, que va a ser el aspecto espiritual. Con espiritual nos referimos justamente a todo aquello que está en el orden de cierto tipo de eh, abstracción y de eh, proyección personal interna, proyección personal con el mundo que nos rodea, proyección personal como el cosmos total, ¿no? Que somos, y que eh, está buscando, que es, que está buscando algo que no necesariamente está en el mundo del arte, ¿no? sino que está también buscando algo que está por fuera del mundo del arte. Que como transartistas no solamente busquemos cosas que están dentro del mundo del arte, cosas que están en el arte de sistema de mercados y demás, o en el arte que podemos nosotros plantear como posibilidades para el mundo de otras actividades, de otros eh, contextos que nos rodean, sino que también nuestra forma de ser transartista, esté en los ámbitos, en, los, en las atmósferas espirituales, ¿no? Y esto lo vamos a tratar de hacer eh, poniendo mucho eh, énfasis en que es parte tan importante una como la otra para nuestro caso, ¿no? Como transartistas. Entonces, por eso esta definición también de que dentro de estos dos años vamos a dividir a estos dos años en dos periodos de un año, y esos periodos de un año van a estar a su vez divididos en dos periodos de seis meses. ¿Estoy diciendo bien, Carlos, o estoy diciendo más? Así así es. A ver, cuando hablamos de meses y de tiempo, quizás no estamos hablando, y esto está bueno aclarar una noción gregoriana, ¿no? Estamos hablando de un tiempo que quizás en algunos meses necesitamos o percibimos que entre todos necesitamos expandirlo, y que se van, se van expandiendo, comprimiendo, hay meses que ocurren más rápido, hay meses que... Bueno, pero más o menos como para entender, tenemos dentro de una... como para llegar a un estadio donde todos sintamos que podemos contar algo, estamos transformados o evolutivamente creemos que ya estamos en un estadio de maduración, por decirlo de una manera, es porque ya hemos transitado por lo menos esta noción de transitar, estos dos binarios, que nos no sé cómo decirlo, pero estas dos condiciones que pueden ir desde lo, si podemos, más o menos, de lo intelectual a lo práctico, del occidente al oriente, de la periferia a la centralidad, de etcétera, ¿no? Tantos binarios que habitamos. Cuando hayamos atravesado un poco todas esas cuestiones y encontremos ese territorio común que habitamos y que lo podemos dar como manifiesto, ahí vamos a estar en un estadio de maduración y seguramente haya, hayamos transitado estos espacios. Por ahora nosotros lo relacionamos a un calendario gregoriano, ¿no? Y ahí están esos seis meses, seis meses, y por lo menos tratamos de hacer este ejercicio de, bueno, un mes en dimensión de algún artista, de, alguna, de algún tema, de algún cuestionamiento, que creemos que nos puede ayudar a transitar ciertos estadios y de, y de percepciones, y que bueno, y que en este año queremos habitar sobre todo la noción ampersand, ¿no? Que es esta noción de cómo convivimos, cómo habitamos con otros, y cómo tratamos de encontrar puntos comunes con otros. En todo esto, entonces vamos a estar buscando, con todo esto, en realidad vamos a estar buscando un cierto equilibrio. A esto no lo estamos planteando desde un lugar arbitrario, no es algo que se nos ocurrió a nosotros específicamente, sino que es parte del proceso que hemos estado viviendo y experienciando con ustedes durante todo el año pasado y que. Eh, también hemos estado haciéndolo durante los primeros meses de este año, o sea, durante todo el año 2022 y los primeros meses del año 2023. Lo que hemos estado viviendo y experienciando con ustedes nos han dejado esta sensibilidad acerca de qué es lo que tenemos que proponer dentro de esto que llamamos nuestro host, esta escuela de arte virtual, eh, para, esta escuela virtual, eh, para transartistas, ¿no? esta escuela de arte eh, de, en formato virtual para transartistas Que se ha transformado en este host, en esto que estamos proponiendo ahora Un host que tiene tres partes específicamente que son activaciones, spam y hacker Estas partes ¿no? que eh, estamos definiendo eh, como unos puntos de partida Para poder encontrarnos a hacer distintos tipos de cosas y que están absolutamente relacionadas entre sí y que van a irse dando a lo largo del tiempo en un programa que va a tener una duración de dos años. Ese programa de dos años entonces lo que está buscando en estas tres dimensiones, snapshot activaciones, spam host net y hacker eh, bienal, Estamos buscando un equilibrio, ¿no? Un equilibrio que no significa estar equilibrados, ¿no? Una cosa no significa la otra. Un equilibrio que nosotros entendemos como una forma de mantenernos lúcidos, de mantenernos eh, lo suficientemente libres y lo suficientemente eh, desapegados, digamos, ¿no?, de cierto tipo de fórmulas, maquinizaciones, automatismos, ¿no?, mantenernos libres, desapegados y demás de todo eso para poder tomar nuestras decisiones, para poder elegir, para poder hacerlo de la manera en que nosotros sentimos que tenemos que hacerlo, no de la manera en que estamos obligados a hacerlo o que estamos eh, de muchas formas, ¿no?, eh, dados a hacerlo Es decir, estamos inducidos Por ejemplo, a hacerlo No, no queremos eh, seguir haciendo Porque estamos inducidos Porque estamos obligados Porque es un propósito ¿no? De otra persona De otras personas De otros sistemas De otras este, reglas o reguladores Sino que queremos que los transartistas A partir de este programa Puedan tomar esas riendas Puedan tener herramientas, puedan tener recursos para dimensionar de otra forma lo que es el arte hoy, lo que es hacer arte hoy, y lo que implica la responsabilidad en tal sentido hoy. ¿no? Entonces, a partir de esto, buscamos eso que llamamos equilibrio, ¿no? ese es el equilibrio que estamos buscando. En el Hacker Bienal, entonces, específicamente lo que vamos a hacer va a ser trabajar conjuntamente Todas estas áreas, todos estos asuntos con personas que son transartistas que vienen haciendo dentro de la comunidad de la Bomba de Miel por lo menos dos hostenet, o sea que han participado en por lo menos dos hostenet. ¿Por qué esto? Porque al haber participado mínimamente en dos hostenet, en dos hostenet, en dos residencias virtuales de la Bomba de Miel, están seguramente que ya con las suficientes herramientas, con las suficientes, eh, los suficientes recursos como para, primero que nada, eh, participar de un proyecto, de un programa que va a durar dos años. Eh, están ya lo suficientemente claros de cuál es nuestra propuesta como fundación, están lo suficientemente eh, ya, ya han tenido la suficiente cercanía, digamos, con la fundación para saber cómo trabajamos, cómo nos movemos, cuál es nuestro proyecto, cuáles son nuestras ideas y también cuáles son nuestros límites. Y a partir de eso también están con mucha claridad respecto a cuáles son nuestras eh, propuestas en términos ideológicos. O sea, qué es lo que estamos proponiendo desde Fundación La Bomba de Miel en, en relación a nuestro discurso ¿no? A esto de transartista, de arte transversal, de eh, fragmento mínimo resuelto, etcétera, etcétera ¿no? Por eso es que decimos, para eh, en, eh, estar en este Hacker Bienal Necesitamos que los artistas que estemos trabajando aquí en comunidad Que van a ser, durante, que va a ser durante dos años Tengan por lo menos estas nociones ya vistas, ya conversadas, ya compartidas, ya percibidas con nosotros conjuntamente Por eso necesitamos que hayan estado en por lo menos dos de los hosts de NET Que hemos venido haciendo desde el año pasado, que han sido más o menos diez Y que hemos venido haciendo a partir del mes de abril del, y, y a partir de la propuesta MES, en ese caso que empezamos con Joseph con Voice en, en esta situación entonces vamos a encontrarnos en un, uh, en un estadio común, digamos, en un lugar común que va a ser un perfil eh, virtual donde vamos a estar... Estas personas, estos transartistas que han estado durante, que han participado por lo menos de estos hosts de NET Y algunos otros artistas que vamos a invitar, que nosotros consideremos que son importantes Porque están dentro de la comunidad de la bomba de miel Y que son importantes para aportar a este grupo de eh, hacker bienal eh, Cosas que sean eh, posibilitadoras de llevar a cabo este equilibrio ¿no? Vamos entonces en toda esta, esta grupalidad, ¿no? Con todo este grupo de personas vamos a llevar un trabajo durante dos años que vamos a ir haciendo recorriendo todos estos aspectos y que van a ir entrando a distintas otras transversalidades que van a ir apareciendo, como por ejemplo la curaduría, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿qué es hacer una curaduría a nivel transartistas, en torno de prosumisión, a nivel virtual y con la idea de hackear, de incidir sobre ámbitos profesionalizados y ámbitos absolutamente no profesionalizados, digamos, ámbitos amateurs. ¿Qué es generar una curaduría? ¿Qué es generar crítica? ¿Qué es generar eh, eh, registro? ¿Qué es generar archivo? ¿Qué es generar, uh, bueno tantas otras cosas ¿no? que nos eh, están todo el tiempo siendo parte, ¿no? nos está haciendo todo el tiempo parte de nuestra actividad como artistas, pero que están determinadas en nuestro hacer como transartistas por fuera de nuestras lógicas. ¿no? Nosotros eh, producimos como transartistas, pero exponemos como artistas profesionales, registramos como amateurs, eh, generamos eh, páginas web eh, eh, a partir de contratar sin nociones, digamos, de mercado. Estamos eh, haciendo distintos tipos de actividades, digamos, en torno, por ejemplo, a la difusión, sin tener mucha eh, noción más que, el, por ejemplo, en torno a las redes sociales, lo que nos dicen... Aquellas, aquellas personas que se dedican específicamente al, al manejo de redes Todo eso qué es lo que genera una gran confusión, un gran desequilibrio ¿Por qué? Porque el artista que hace arte transversal No está por lo general dentro de ninguno de esos parámetros Porque justamente un poco como decía Carlos Porque no entramos en esos estereotipos No somos parte de esos estereotipos Entonces, todos los sistemas que tiene el arte eh, formal eh, podrían, podemos decir el arte profesional ¿no? el arte de mercados, de sistemas y demás y todos lo, los mismos sistemas que tiene el arte amateur son sistemas que funcionan perfectamente si sos un artista, si eres un artista profesional o un artista amateur pero si eres un artista transartista, no funcionan no funcionan porque no están hechos para nosotros. Entonces, cuando uno quiere hacer un, un manejo de redes, por ejemplo, y contrata a una persona que está a un community manager, supongamos, por poner algún un tipo de, de, de ejemplo concreto. Uno como transartista contrata a un community manager y le dice, bueno, yo hago arte y quiero que me hagas este, el trabajo en redes, seguimientos, publicaciones, demás, este, ¿no? Y, y quiero que me lo hagas en torno a que soy artista, que lo que hago es arte, por lo general el community manager lo que va a hacer va a ser algo que haría con el mundo formal del arte, con el mundo de los mercados y de los sistemas del arte. Y si nosotros decimos no, esto es demasiado porque yo no, no, no me quiero profesionalizar de ese modo, se va a ir seguramente a un ámbito de arte amateur. Entonces nunca es muy fácil, no significa que no exista, porque claramente también existen programadores que son transprogramadores, digamos, ¿no? o, o, o en este caso community managers que son transcommunity managers. Pero tenemos que tener claro eso, tenemos que tener claro que cuando buscamos, por ejemplo, una ayuda, decir, quiero que me hagas el registro de una obra, y llamo a un fotógrafo profesional para que haga un registro de mi obra, por ejemplo, de una pintura. ¿Pero qué registro quiero? ¿Quiero un registro profesional a nivel del arte profesional de sistemas y de mercado, o un, sistema, un registro profesional al nivel a, a nivel amateur? Porque es, es, es, son dos registros muy distintos, digamos, pero no es ninguno de los dos. Nosotros necesitamos un registro que sea un transregistro, ¿no? porque somos transartistas y lo nuestro es arte transversal. Entonces es muy probable que tengamos que buscar a un transfotógrafo, un transfotógrafo, ¿no? que entienda esto, que entienda esta transversalidad. Y eso nos va a pasar con todo, con la curaduría, que vamos a buscar una transcuraduría, con la, el coleccionismo, que vamos a buscar un transcoleccionismo, que no va a estar en los parámetros ni de uno ni del otro lado del binario profesional amateur. ¿no? Esto es lo que vamos a buscar en este hacker bienal como equilibrio, ¿no? algo que nos ponga en nuestro lugar, ese lugar sea posibilitador y que esas posibilidades, ese, ese posibilitador, ¿no? esas posibilidades sean en, en relación a lo que nosotros realmente estamos viviendo y experienciando en nuestra manera de hacer arte, en nuestra manera de estar en el mundo como artistas, en nuestra manera de proyectar sobre la, la sociedad, sobre lo, lo social, nuestra acción, digamos, ¿no? nuestras acciones sociales de cómo las proyectamos. Es muy difícil ser transartista si no se consigue este equilibrio, porque vamos a estar siempre tironeados por uno o el otro lado del binomio de arte profesional y arte amateur. Vamos a estar siempre tironeados por los tiempos del arte eh, profesional y del arte amateur. Vamos a estar siempre tironeados por las calidades del arte profesional y del arte amateur. Vamos a estar tironeados por las estructuras ideológicas del arte profesional y del arte amateur. Vamos a estar tironeados por todas esas presiones económicas del arte profesional y del arte amateur, que son siempre diferentes, pero que no son las nuestras, porque nosotros estamos en una transversalidad de eso. Por eso es tan importante que quienes participen del Hacker Bienal hayan transitado dos o más hostenet it, porque entonces han comprendido ya seguramente de qué se trata ser transartista y mínimamente de cómo es hacer arte a partir de ser transartista, hacer arte transversal. Sí, venía pensando en esta palabra equilibrio, ¿no? Y en este gráfico que, que empezamos como a habitar que ahí lo perdí, ahí lo vuelvo a buscar, que es un poco esta noción del, del host, ¿no? que es nuestro punto de equilibrio, y que conf donde confluyen estas multidimensiones que habitamos los transartistas, ¿no? que es tu humano, lo queer, lo avatar, el hacker, el spam, la forma en que nos activamos, Forma en que estamos más vinculados con nosotros mismos, cómo nos vinculamos con los demás, cómo entendemos los sistemas, bueno, todo eso ahí encontrándose como punto de equilibrio y que este punto de equilibrio se manifiesta mucho más parecido a esta noción que estamos tratando de entender ahora, ¿no? Que es esta confluencia de muchos vuelos, de muchas diversidades, de muchas maneras de crear, estar de incidir, de transformar, de vincularnos con los sistemas, y que, y que van, es como, yo veo este esta gráfico, esta imagen, y pienso en el, en el agujero negro ¿no? del universo, o esta, este, este lugar que sabemos motor energético, porque no entendemos mucho qué está sucediendo ahí, es muy difícil de definir ese punto de equilibrio, porque es un punto o un lugar de encuentro y de intercambio que tiene, es multicapas, multivariable, multidimensional, multitranspersonal, multitransespecie, intergaláctico, bueno, tantas otras cosas, ¿no? Pero que, que es un poco lo que estamos tratando de entender, que no, no vamos a llegar a un acuerdo, consenso en el Hacker Bienal, probablemente no, lleguemos a estadios de puntos comunes que nos permiten seguir haciendo, estando en movimiento y buscando, y buscando, y buscando. Creo que es algo que los artistas es como, nunca vamos a terminar, ¿no? Nunca vamos a estar plenos, completos, eh, eh, no sé cómo decir esto, es como, como esta noción de, de constante eh, regenerarnos, que es un poco también esa, por, por tener una conciencia también de la evolución de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, que vamos a estar todo el tiempo en, estas, en estos juegos, en estos encuentros, en estas búsquedas, en estas discusiones, y que, y que sobre todo estamos como queriendo transitarlo y compartir esta noción, y creemos que estamos en un estadio de maduración posible con todos los que venían compartiendo estos hosts que es transitar esta noción del cuidado, ¿no? Porque acá no queremos ir a las tensiones, ni, ni que una, una idea gane sobre la otra, ni que una es mejor que otra, ni no vamos a estar en esas búsquedas eh, de equilibrio por fuerza, ¿no? O del, más, o del más apto, o el más fuerte, no. Sino que, vamos a estar encontrando en todo este mundo de capas y planos aquello que nos une a todos en algún punto, ¿no? Y que por eso va a ser muy importante este espacio de cuidado. Bueno, ¿cómo dialogamos? Por eso esta noción de la, de la curaduría, ¿no? De la transcuraduría. Bueno, ¿cómo entre todos nos curamos? Y utilizando esta palabra con todo lo que eso implica, ¿no? ¿Cómo nos sanamos? como personas, como artistas, como universo, bueno, ¿cómo nos preservamos? ¿Cómo generamos eh, mundos, oxígenos posibles de habitar, que nos permitan a todos habitar, que nos permitan a todos seguir vivos, que a, a, nos permita a todos estar activos, entre todos activarnos como transartistas, darnos esa posibilidad, esa libertad, esa potencialidad creativa y energética, y que esto permita generar este dínamo energético, que es este no, no sale el pozo negro, pero este agujero negro de universo energético expansivo. ¿no? Y a partir de eso sentir, por un lado, el orgullo transartista y por otro lado, la responsabilidad, ¿no? la responsabilidad transartista. Esto implica en muchísimas direcciones y seguramente que también en muchísimos sentidos, porque este agujero negro es como todo agujero negro, una transdimensión, ¿no? Es el momento también en el que, en el que seguramente vamos a estar transdimensionando todo esto. Por ahora estamos hablando de dimensión porque estamos arrancando, vamos a ver cómo, cómo vamos llegando hasta, hasta aquí, hasta este lugar, ¿no? Pero sí sabemos que este lugar... Este agujero negro y habitarlo, entrar ahí y transdimensionarnos, ¿no? Que va a ser seguramente lo que va a pasar de aquí a dos años cuando este, este eh, proceso en torno al hacker bienal esté en su punto más, eh, más energéticamente fuerte, ¿no? En ese momento, seguramente vamos a estar eh, generándonos esa, esa, esa nueva. Eh, manera de ser, de estar y demás, pero a partir de una responsabilidad que estamos sintiendo y teniendo clara hoy mismo, digamos, ¿no? O sea, no podemos descubrir la responsabilidad dentro de dos años, no la vamos a descubrir desde ahora, la estamos planteando ya, ¿no? Nosotros como transartistas vamos a ir hacia a este lugar, lo vamos a hacer con mucha responsabilidad social, lo vamos a hacer con una responsabilidad social asumida de ser una transversalidad entre sistemas muy fuertes, muy claros y que se reducen, digamos, a un binario de lo profesional y de lo amateur, pero que existen y que existen como una discusión actual absolutamente y literalmente dada de una manera muy... Eh, relativa al mundo del arte, ¿no? O sea, en el mundo del arte tenemos una gran discusión todavía y de una forma muy polarizada sobre el arte profesional y el arte que no es profesional, el arte amateur, ¿no? Y a esto lo tenemos dado en todos los aspectos y en todos los ámbitos que nos, eh, nos incluyen como artistas, ¿no? Por supuesto que en nuestro caso lo que estamos buscando entonces es esa transversalidad y esa posibilidad que desde ahora, teniendo estas nociones, nos permitan también hacernos cargo de nuestra responsabilidad al respecto. Estamos buscando generar un estadio que sea transversal para que en esa transversalidad exista la posibilidad, exista un lugar para ciertos eh, tipos, modelos, maneras formas, percepciones de ser de artistas que no, se, no nos reconocemos ni en uno de esos de esos polos ni en el otro, ni en el arte profesional ni en el arte amateur, sino que nos reconocemos, nos auto percibimos diferentes ¿no? nos auto percibimos no binarios ¿no? no binarios, no en este sentido artistas no binarios que que en esa dirección no van a ir a ser transartistas profesionales o transartistas amateurs. Vamos a ir a ser transartistas. Y que esa responsabilidad asumida busca, luego de lograr esto, lograr hacerlo en comunidad, lograr tener nuestro ámbito y márgenes de cuidados entre nosotros también incidir sobre la sociedad en dirección de dar opciones. De decir, bueno... Todos tenemos la opción de ser, o de estar, o de participar del mundo de una manera no binaria. ¿no? ¿Cuál es la tuya? Bueno, será eh, una búsqueda personal, ¿no? Si sos transartista, bueno, acá vas a tener una opción, pero si sos, este, no sé, cualquier otra cosa, transjardinero, transcolectivero, transmédico, trans, este, colectivero, trans, médico, trans bueno, pues tendrás que buscar vos tu manera ¿no? de vivir en el mundo de una forma que no sea binaria. ¿no? Que es lo que estamos tratando en ese equilibrio, también de marcar como una parte esencial, fuerte, ¿no? fuerte, potente de nuestra responsabilidad. O sea, tenemos que ser responsables desde ahora, entendiendo esto, de que vamos a estar proponiendo esto. ¿no? Que estamos buscando algo que es para nosotros, que va a incidir sobre los ámbitos profesionales y los ámbitos amateur y de ahí se vierte, ¿no? se vierte sobre lo social, se vierte sobre las incidencias que eso tenga en otros eh, lugares, en otras realidades, en, otros, este, en otras situaciones, que no necesariamente están ligadas directamente con el arte profesional o el arte amateur, digamos, ¿no? Nuestro... La claridad que tenemos en este sentido es que nuestro proyecto este año con nuestro host busca todo esto y que en esa dirección nuestra misión es la de poder hacerlo conjuntamente también con ustedes. ¿no? O sea, también tenemos la misión de que esto no podemos hacerlo nosotros soles. no, no porque nosotros no estemos capacitados tal vez a hacer esto como lo podríamos haber hecho en torno a una escuela, ¿no? a decir, bueno, nosotros vamos a enseñar cómo se hace esto. Capacidades, capacitados estamos, herramientas tenemos, todo está dado para que nosotros pudiéramos hacer una escuela y enseñar esto, cómo se es artista transversal, cómo se hace arte transversal, cómo se genera a partir de ahí toda la complejidad que eso implica ¿no? en el universo, en el conjunto de, de elementos que componen todo esto. Pero hemos decidido hacerlo de una manera host, de una manera abierta, en donde habitamos todos un mismo espacio, en donde a esto lo hacemos en comunidad y a esto lo vamos a ir buscando, lo vamos a ir generando entre transartistas. Vamos a ir hablando, conociendo, percibiendo lo que nos pasa con todas estas cuestiones entre transartistas. Estoy tratando de encontrar la activación del micrófono. <risa> eh, bueno, estamos como muy entusiasmados, ¿no? Estábamos con ganas de, de arrancar por este, por este estadio hacker bienal, porque, porque bueno, estábamos con muchas ganas de, de compartirlo, sobre todo que en este último Host net, ya aparece esta noción de la transnarratividad, ¿no? Esto de cómo es una narratividad transartista, y que tiene que ver con esta idea de cómo nos posicionamos, cuál es nuestro discurso eh, entre transartistas, y que bien sabemos que no va a ser una, una narratividad eh, jerárquica, establecida, eh, acordada, no sé, estática, sino que bueno, que tiene que ver con todas estas dimensiones, y que creemos nosotros que con este hacker bienal vamos a empezar a practicar esta transnarratividad, que es un poco lo, la, el punto al que llegamos en el último encuentro eh, que se dio en la dimensión Ilya de los Kavakov, eh, en el último net Así que, bueno, esperamos que se sumen, que, que se incentiven, que, que bueno, que empecemos, que empecemos a construirlo y a transitar este espacio. Por ahora lo estamos pensando de manera periódica mensual, pero y pusimos una, un, una fecha de inicio como para que nos encontremos, y desde ahí, bueno, empecemos a, a programarlo juntos. Y qué que bueno que les va a estar llegando esta carta de invitación y un formulario para aquellos que estén interesados en inscribirse y, y empezar a transitar este año. A esto lo vamos a estar haciendo ya seguramente desde hoy, desde mañana, vamos a estar empezando a enviarles las cartas de invitación a quienes hayan participado entonces de por lo menos dos hosts de NET y a aquellos que nosotros creamos que van a aportar al grupo en la medida en que se vaya armando y que vamos eh, pensando ¿no? cómo ir equilibrando justamente toda eh, esta capacidad, este, este volumen ¿no? de energía humana que vamos a tener en, en este eh, Hacker Bienal. Eh, esta periodicidad también de encuentros eh, se va a sumar a una periodicidad de todo lo demás que va a estar pasando en, en Fundación La Bomba de Miel y a la que eh, ustedes también van a ir pudiendo participar, ¿no? O sea, quienes participen en el Hacker Bienal también van a poder hacer activaciones personales o grupales, también van a poder estar en los hosts de NET, es decir, todo se va a ir dando de una manera simultánea y se va a poder ir dando también de una manera integral. Hemos eh, desarrollado un cronograma para que sea... Lo más sencillo posible participar durante el tiempo de las semanas, ¿no? De aquí hasta dentro de dos años. Esto lo hemos planteado en días, eh, en unas semanas que son para activaciones, en otras semanas que son para, perdón, en unas semanas que son para host net, y en otras semanas que son unos días para activaciones y otros días para el Hacker Bienal. Es decir, que si ustedes quisieran hacer o participar constantemente, incluso de las tres, variables, ¿no? De este host que vamos estamos ya iniciando en Fundación La Bomba de Miel, lo puedan hacer, ¿no? Este, tenemos aquí el cronograma, y ven, tenemos eh, todos los meses, ¿no? Está diagramado qué semanas van a ser de host de net, que son las semanas de, de, son 15 días, digamos, son dos semanas, ¿no? Los host de net ampersand, tenemos un precalentamiento primero que siempre es lo que hacemos, que es unos días, en este caso una semana, donde nosotros vamos hablando acerca de qué se va a tratar el Hostnet, de qué va a ser el tema, de cómo lo vamos a desarrollar, de cuáles son las fuentes, los materiales bibliográficos y demás que vamos a estar utilizando. Vamos a estar presentando ese Hostnet de una manera muy amplia, muy expandida, muy hablada, muy conversada entre Carlos y yo que eso es lo que llamamos precalentamiento. Esto lo venimos haciendo desde los últimos hosts de Net y lo hemos estado haciendo en el formato Meet a través de eh, YouTube en vivo. Luego de esto vienen dos semanas de hosts de Net. todos los meses esto se repite, ¿no? Desde, eh, son seis, recuerden que tenemos seis meses, ¿no? Que vamos a repetir esto. Estos hosts de Net ampersand van a estar dados como vienen siendo desde el último, que ha sido en realidad el primer mes Ampersand que hemos tenido, con un tema en general, que en, en, en el primer Ampersand, en el primer Hosenet Ampersand, fue Black Mirror, y luego un Ampersand específico de artistas que trabajen juntos o que nosotros juntemos para generar una, eh, un I por sí mismo I, ¿no? En este caso, el próximo, lo podemos decir ya para que les le demos como una de las novedades, el próximo de nuestros hosts de NET, eh, que va a empezar la semana que viene, no, la próxima, en la semana que viene vamos a estar en el precalentamiento, que es ahí, el, fíjense en el, en el gráfico, el, el mes de mayo, que está en amarillo, vamos a estar en el precalentamiento del mes ampersand, que va a empezar el día 8 y va a eh, durar hasta final de la semana del 15 de mayo, eh, vamos a estar en este caso con un mes muy particular y que nos encanta y que tenemos muchísimas ganas ya de empezar a vivir, por lo menos incluso de empezar a precalentar, que va a ser el mes Matrix y que vamos a tener como eh, ampersand a los artistas. Por un lado, eh, Ito Steyer y por el, por el otro lado, Moon Rivas y... Neil Harbison, ¿no? Que son, en el caso de Moon Rivas y Neil Harbison, una dupla, ¿no? Que si bien no trabajan como dupla, pero se les entiende así dentro del mundo cyborg. Vamos a tener entonces a, por un lado, Ito Steyer y por otro lado a estos cyborgs, ¿no? A estos cyborgs que son Moon Rivas y Neil Harbison. Luego de eso, vamos a tener un, una semana dedicada a activaciones personales y grupales, que ya les vamos a contar mañana de qué se trata todo este programa de activaciones. Y también en esa semana del 22 vamos a tener nuestro encuentro de Hacker Bienal. Es decir, nuestros encuentros de Hacker Bienal, de esto que estamos contándole hoy, contándoles hoy y que van a empezar a recibir... Quienes hayan participado de los HostNet o que nosotros creamos que van a aportar a este programa, van a empezar a recibir sus invitaciones a partir de hoy. Lo vamos a hacer entonces una vez por mes a nuestros encuentros. Habrá que ver, como decía Carlos, si esto porque no son necesariamente estos meses, van a ser tal vez tan así como eh, gregorianamente lo estamos planteando, sino bueno, ya veremos cómo se va dando, pero como para que nos podamos entender, para arrancar, la idea es que tengamos un encuentro por mes, si es necesario podremos tener dos encuentros por mes, Creo que no más que eso, ¿no? Porque ya estaría, estaría bien. Pero bueno, veremos a ver cómo se arma el grupo, qué decidimos entre el grupo y cómo entre el grupo, de manera colectiva, nos vamos metiendo en esta posibilidad de ir hacia ese eh, agujero de negro, ¿no? De, de, de transdimensión, de transdimensionalidad, y a su vez, ¿no?, sin dejar de lado nuestra responsabilidad asumida desde el primer día en torno a todo este proceso. Luego, bueno, en el caso de, de mayo vamos a tener, porque hay una quinta semana, los meses que tengan quinta semana, vamos a tener un retiro de la bomba de miel, que en realidad lo que vamos a hacer va a ser revisar un poco todo lo que viene pasando y demás que será periódicamente cada vez que cada mes tenga cinco semanas. Esto se va a repetir entonces durante los siguientes meses hasta el mes de eh, octubre, si, este, eh, no, hasta el mes de septiembre, a ver, lo voy a mostrarlo, por favor, hasta el mes de octubre inclusive, está bien, hasta el mes de octubre en realidad, eh, bueno no, perdón, hasta el mes de septiembre, está bien, hasta el mes de septiembre vamos a repetir este formato que les acabo de contar, que les acabamos de mostrar, y que luego de septiembre vamos a tener un hacker integrador que le llamamos, ¿no? que es un mes donde vamos a integrar todos los ámbitos que se estén dando en HostNet en un mismo tipo de eh, situación en la que todos, entre quienes estén haciendo activaciones, quienes estén en HostNet, quienes estén en el eh, hacker bienal, vamos a estar trabajando conjuntamente en relación a alguna cosa alguna cuestión en particular en este caso estamos planificando estamos eh, teniendo ya como, como idea ¿no? como plan que va a ser en relación a la bienal de San Paulo no de, San, de sao Paulo de San Paulo en Brasil a la cual vamos a estar yendo y eh, seguramente que en octubre vamos a estar entre todos trabajando cada una de nuestras cuestiones cada una de nuestras cuestiones personales colectivas en relación a esto que va a ser el mes integrador en torno o girando alrededor de la Bienal de San Pablo. Luego, a partir de noviembre y hasta abril del año que viene, del año 2024, vamos a tener esto que ahora está en blanco, que ya lo vamos a ir definiendo, lo hemos dejado también para ver cómo lo definimos con ustedes, que va a ser el ámbito de trabajo espiritual. De nuestro ámbito, de seis meses de trabajo en artes, pero de calidad espiritual. Todo esto que vamos a trabajar en la primera parte va a ser en artes, pero en calidad más racional, intelectual, pragmática, buscando razonamientos, buscando percepciones incluso, ¿no? pero desde noviembre en adelante vamos a hacer foco específicamente con un trabajo que seguramente va a ser también en torno a MES, ¿no? a la propuesta MES, seguramente vamos a estar trabajando cosas no muy diferentes, pero con un enfoque, con un alineamiento, digamos, con una dirección, con un sentido completamente y específicamente espiritual. ¿No? Entonces ahí hemos dejado esto abierto, va a ser un momento de migración, es muy probable que nosotros estemos viajando, vamos a estar moviéndonos, vamos a estar viajando para viajar con ustedes, para que vayamos conociendo otras realidades, estamos pensando hacerlo para el lado de Oriente esta vez, no sabemos todavía bien qué, pero estamos buscando también equilibrar nuestros nuestras referencias del mundo, en conocimientos que vengan de otros ámbitos, ¿no? que pueden ser ciudades, países de oriente, estábamos pensando por ejemplo incluso en África, o podría ser algunos lugares asiáticos, bueno estamos viendo a ver qué hacemos con eso y lo definiremos con ustedes en todo sentido. Bueno, esto entonces respecto a cómo nos vamos a estar organizando en tiempos y formas, eh, esta actividad va a ser una actividad arancelada, es una actividad paga, no va a ser una actividad gratuita como son, por ejemplo, los hosts de Net. Esta actividad paga no va a ser una actividad que nosotros estemos definiendo a partir de un precio o de un valor establecido previamente, sino que a esto lo vamos a definir, lo vamos a conversar, lo vamos a establecer entre todos a partir de iniciar este hacker bienal, es decir, el hacker bienal va a hacer una actividad paga en Fundación, la, en Fundación de la Bomba de Miel. ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Cómo vamos a pagar? A eso lo vamos a definir entre todos de acuerdo a una conversación que tengamos cuando empecemos con este hacker bienal. ¿Qué es lo que vamos a conversar? Bueno, vamos a conversar justamente de cuáles son los costos, de cuáles son las maneras, las medidas, de qué es lo que necesitamos, de qué es lo que podemos y de qué es lo que cada quien está dispuesta, dispuesto, dispueste a aportar en este sentido. ¿no? Lo vamos a conversar, es algo complejo, nosotros no lo tenemos todavía muy bien definido, Sabemos que va por este lado, sabemos que no podemos nosotros definirlo previamente porque si no, no tendría ningún sentido, sería otra vez estar de algún modo poniéndole un valor, digamos, y no es, ese, ese, eh, la, no es esa la búsqueda que estamos eh, proponiéndoles en este caso en torno a la financiación de, este, eh, de esta dimensión, digamos, no que es la de eh, este, Hacker Bienal. Queremos que lo hagamos de una manera colectiva, cooperativa, y que lo pensemos, lo diseñemos, lo definamos y lo pongamos en práctica entre todos. Sí. Y, no, sobre todo queremos evitar esta noción del financiamiento colectivo, ¿no? Que es una noción en la cual el valor de lo que generamos se construye a partir de, un, de todos, y de, lo que, y de lo, la noción de recursos, no es una dimensión solamente del dinero, sino que el dinero como un recurso más que se comparte entre todos los recursos posibles que tenemos los transartistas, ya sea tiempo, dinero, eh, herramientas, eh, algunos aportarán diseño, otros aportarán textos, otros aportarán, eh, no sé, conocimientos, tantas otras cosas, ¿no? Pero el tema es poder entre todos saber qué es lo que cada uno puede aportar y caminar juntos esta noción de esta exposición que vamos a estar compartiendo entre todos, y este tiempo compartido de dos años en el que vamos a estar pensando y dimensionando todos estas, estas, eh, estos recursos compartidos. Así que bueno, se, es como un nuevo estadio también de poder eh, transitar, dimensionar y entender qué es lo que realmente podemos generar en, como transartistas de una manera colectiva, sobre todo en términos de financiamiento y cómo podemos compartir entre todos estos espacios y estos, este trabajo común, ¿no? Que, o labor común, nos gusta hablar un poco más de labor en vez de trabajo, la idea de este labor que, que funde la vida y el arte, la vida y el trabajo, y que, que es un, un estadio de, de colaborativo que construye algo común entre todos. Así que, bueno, eso va a ser también algo que lo vamos a ir haciendo muy de a poco, no sé si el primer host, Mario, el primer encuentro hacker bienal, pero sí algo que lo vamos a ir entendiendo, percibiendo, transitando de manera compartida. Y esto también, ¿no? De cómo... Eh, hacernos responsables desde el primer momento de esta labor colectiva, eh, de este espacio de labor y de este espacio de ir hacia un punto ¿no? que es eh, una incógnita, no sabemos bien hacia dónde vamos a estar yendo, pero tenemos esta, eh, esta, esta manera ¿no? de haber sido... Eh, de habernos encontrado, de habernos eh, de, de habernos juntado, de habernos eh, eh, es que, es que no me sale la palabra, de habernos este, agrupado, no, de habernos y desde aquí vamos a ir juntos, no, desde esta idea del del hacker bienal vamos a ir juntos hacia algún otro lugar, hacia distintos lugares, hacia distintas dimensiones, ya veremos qué vaya haciendo lo que va sucediendo y todo esto, no, que incluye también entonces la financiación, ¿no? el financiamiento colectivo hecho con la misma responsabilidad en torno a qué estamos haciendo con esto, cultura, que estamos haciendo con esto, generando ¿no? una posibilidad no solamente para nosotros de alternativas de libertad, de, de, de, de posibilidades, digamos, de no binario, de posibilidades de, de vivir a nuestra manera, lo que nosotros sentimos es, en nuestro caso, el arte, etcétera, sino también que eso lo estamos haciendo porque cuando nos pase a nosotros les va a pasar a muchas otras personas que nos rodean seguramente y tenemos que ser muy responsables con eso. El tema de la financiación es un tema siempre muy complejo, pero que también es necesario, ¿no?, eh, poder eh, tomar ¿no? desde un lugar que no solamente hable de dinero, que no hablemos solamente de dinero, sino que hablemos de una problemática que es mucho mayor y que realmente es muy, muy nutritiva, que hay mucho para hacer ahí y que es un aporte también grande que no solamente nos vamos a poder hacer a nosotres, no de tal vez comprender de unas maneras divergentes y tal vez ¿no? de unas maneras eh, transversales todo este asunto de los financiamientos sino que cuando nosotros lo entendamos y lo empecemos a practicar es muy probable que vamos a estar sirviéndole a muchas personas de espejo para que también vayan haciendo ¿no? de sus asuntos de financiamientos otras cosas que las que eh, se indican ¿no? en el binario de eh, los problemas o de las cuestiones del dinero, ¿no? que, son, que es algo muy, muy, este, muy estrecho, ¿no? muy, muy, muy, muy que queda solo ahí. Nosotros vamos a tratar de irnos un poco más allá, lo más allá que podamos, para poder eh, nutrirnos de una cuestión que per se es realmente muy nutritiva, pero que por lo general en el mundo del arte, en el mundo del arte que eh, está constituido por, por ejemplo, el arte profesional o el arte amateur, no está desarrollado, ¿no? O sea, son, hay muy pocas alternativas, poquitas, y por lo general la gran mayoría son muy frustrantes. Así que vamos a tratar de buscar en esto, ¿no? Cierto tipo de motivaciones que nos vayan generando, ¿no? Eh, Aprendizajes también, ¿no? Formas de, de juntos, juntes, ir... Eh, pudiendo ver esta, toda esta cuestión. Bueno, Carlos, creo que estamos con todo, hermana, no sé si, si crees que nos falta algo, si nos hemos dejado algo en el tintero, ¿cómo estamos? Eh, no, creo que ya estamos, y que, que bueno, que los esperemos muy ansiosos eh, para este día del Hacker Bienal, mañana vamos a estar presentando, seguramente, no, mañana, lunes, lunes vamos a estar presentando host mañana, de net mañana ah, mañana. mañana host mañana de net vamos a estar presentando activaciones. activaciones bueno ya ya vemos. ya vemos vamos a estar presentando otro todos estos tres estas tres maneras de hospedar que vamos a estar planteando desde la bomba de miel y que, que bueno que va a tener que ver con esto de las activaciones con esto de el host de net que lo vamos a los vamos a estar reactualizando vamos a algunas propuesta y este hacker bienal. Así que, bueno, les esperamos, les va a llegar una carta de invitación y un formulario para, para llenar que ya está todo acá disponible. Gracias entonces, gracias hermana querida, un placer como siempre, gracias a ustedes por estar ahí. Eh, allí, bueno, teníamos algunas personas que nos estaban hablando eh, y nos estaban mandando mensajes en la eh, transmisión en vivo, así que también les agradecemos mucho por haber estado hoy a, eh, con nosotros y acompañarnos. La verdad que un placer compartir con ustedes todo y eh, esto que ha pasado hoy. Eh, y les esperamos mañana. Mañana seguiremos entonces con eh, la presentación de estos tres estadios de este nuevo host que se viene para el 2023-2024. Un placer, nos estamos viendo mañana. Gracias.